Perdón. listo, ahora correte y lo, lo va sí. a hacer una toma. Uh. Bueno, ya estamos arriba. Buenas, buenas, buenas. Hoy tenemos un día de buceo tremendo. Miren lo que está el sol para bucear. Debe estar hermoso. ¿Dónde vamos a bucear? En Miami, en esta tienda. Eh, que es una tienda de donde yo vine a hacer mi primer curso Paddy porque tienen pileta acá para los cursos. Bueno, ¿qué tenemos acá? La tienda para que ya la tengan. Les voy a dejar la ubicación. Como siempre, el editor va a meter la ubicación por acá. Y acá tenemos a Luchi, la instructora de buceo Buena, buena, que estás trabajando acá en esta tienda ahora. Sí. ¿Ahí va? Sí. Siempre hay que ir eh, hacia arriba, hay que mejorar. Y Mariela, ¿no? Cristina. Cristina, bueno. Los chicos acá lo que hacen es... Eh, preparar a la gente que quiera hacer sus primeros cursos de buceo y tener la certificación PADI. Estoy diciendo lo correcto, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Donde la certificación PADI les va a permitir un montón de cosas, como por ejemplo bucear eh, acompañados con alguien, bucear sin necesidad de tener un instructor o lo que fuese, depende del curso que hagan y el grado. Bien. Bueno, ¿qué más tiene la tienda? La tienda tiene de todo. Incluido equipos abajo, allá atrás digo, como por ejemplo los de Bonassi que son los que tengo yo Así que vamos a aprovechar a mandar un saludo gigante a la gente de Bonassi, Alberto, por sobre todo Miren qué lindo que están los trajes, este es el mío, el mismo hey. eh, ¿Y cuándo buceamos con tiburón? ¿Con tiburones? Sí. Eh, vamos a ver, cuando cuando termines tu curso de avanzado Ay, oh, eh... me, me, si me da miedo, ¿qué hago? Bueno nada, vas con el instructor, vas ahí con el instructor y no te va a dar miedo. You, get the train. Get your arm. Get the train. Or if I do this, I'm telling you. Do it on the palm of your arm. One, Ooh, Perdón. Listo, ahora correte y lo va a sí. hacer una toma. <laughs> Bye. <laughs> ver inmersión adentro, me dijeron que estoy muy bien después de tanto tiempo sin bucear. Sí, ¿eh? No sé cómo lo haces, pero ¿Qué me dijiste de aquí, la flotabilidad? Perfecta, flotabilidad neutra, posición. Eso no es importante. Gasta, no gasta, nada de aire. Ah, bueno, eso, eso me di cuenta que ella me preguntó tres veces el aire, que vos preguntás el aire y lo medís. Mostrar cómo se mide el aire? Entonces, tanque lleno en 3.000, 3.500, 2.000, 2.200. Tenemos bajo en aire en 700. Bueno, amigos, les quiero contar un poquito acerca de Bonassi. Bonassi es una marca italiana número uno en todo lo que es México y bueno a nivel mundial también es muy conocida. Somos embajadores, Luchi me los presentó. Me regalaron el Wetsu este y, aparte, obviamente, me proveen todo el equipo cuando vengo a bucear. Hacen desde máscaras hasta lo que se imaginen, guantes, todo. Y la verdad que están desembarcando acá en la Florida, en todo lo que es Estados Unidos, y le están rompiendo todo. Esto es literalmente calidad. Y, nada, Alberto, te mando un beso. Sos un genio. Eh, espero que nada que podamos seguir haciendo todas estas aventuras juntos porque la verdad que me siento muy cómodo con ustedes, con Luchi, con todo el equipo acá. Bueno, también les quiero contar de For ocean que es una marca que lo que hace es limpiar todo lo que son arrecifes, costas y demás. Por cada compra que vos hagas de todo su Merchant, que tienen aproximadamente de todo para vender, estás colaborando con la limpieza de los océanos, de las playas y de todo lo relacionado. Al agua, a la naturaleza y demás Así que un saludo muy grande para esta gente Que hace cosas recicladas también Como esta que yo le cargué agua, miren Súper fresca Así que bueno Y mucha gente no sabe que lo que estamos haciendo Es un curso de Paddy Ahí ven, paddy.com que Padi es el más conocido a nivel mundial de certificaciones de buceo, que te da casi todas las certificaciones, tiene todos los pasos hasta el Dive Master que es el último. Y bueno, nada, también recomendarle siempre que cuando vayan a bucear lo hagan con responsabilidad, que no se tiren solos, que busquen que esté totalmente capacitada y especializada que por ahorrarse unos pesos por ahí capaz que se mandan a cagado o salen en Nigeria Nosotros estamos ahora con la gente de Squalo Divers de acá de la Florida que me invitan a bucear así que bueno, nada, dejarles como siempre les digo en la descripción del video les dejo absolutamente todo lo de 4Ocean, lo de Bonazzi lo de... Ok, ¿cómo terminó el buceo mío? Fue una cosa de locos Terminé el buceo viendo un barco hundido viendo tiburón, viendo un mero gigante vi viendo morena eh, buceamos a 30 metros Y buceamos con Nitrox No con tubos comunes Así que, bueno, nada La verdad que fue una experiencia tremenda Como siempre saben, ahora hice un curso más Que es el Advance Ya tengo la certificación común la Advance y nadar con tiburón, no sé si me animo todavía Que es el tiburón toro, el tiburón, el hammer que es el martillo El tiburón tigre Espero que les esté gustando el contenido Los videos que hice hoy abajo de la GoPro y los 360 Es una bomba, una bomba Nada, saludos grandes a la tienda, saludos grandes a bonazi Saludos grandes a Luchi que es la instructora Chicos, tienen que bucear con gente de confianza se tienen que sentir abajo el agua totalmente en confianza, cuando logran eso van a, a disfrutar sin paranoiquear, sin nada, porque hay algunas actividades que te dan un poco de cosas yo por ejemplo ya me saco abajo el agua el regulador y me lo vuelvo a colocar, boludeces, así que vos sí, y si se me sale de verdad, bueno, tenés que tener confianza en estar con alguien, inclusive todo el tiempo me están mirando el oxígeno, re bien, así que nada, un beso a todos, eh, fue hermoso, hermoso y conectado 100% con la naturaleza y el agua que amo. Bueno, chao.